Bienvenidos a otro video más Say hi Que tu primera vez apareciendo hoy, por aquí Hoy, hoy thank you. Es domingo Y los domingos son los días libres de Wisy Y vamos a comprar algo para la cámara Vamos a comer Vamos a dejar a Valentina donde su abuela Ella no está muy happy Ella sí está muy happy ella le encanta venir para acá Porque la dejan hacer de todo Señores, yo se lo digo Cuando aquí es un chin de sol La gente se pone loca tenemos un rato parado aquí y miren. Miren la gente como está. Esto es normal. Ok señores. Nuestra primera parada fue en la tienda de camarada. Esta tienda es gigante. Tiene tres pisos. Esta tienda tiene tres pisos, ¿verdad? O cuatro. Tres pero no dos ok pero una cosa demasiado demasiado gigante como la kia de santo domingo <risa> algo así y aquí venden eh, todo lo que ustedes se pueden imaginar cámara luz y micrófono todo todo y bueno son como las 3 y algo no habíamos desayunado no habíamos comido así que nos paramos en starbucks yo me pedí esto y un cheese danish ya yo lo comí y siempre todos me preguntan de que yo, qué, qué yo pido hoy como me va a comer el cheese dennish, que es un poco dulce, es dulce me pedí esto menos dulce que es un ice caramel latte no es tan dulce, pero para no pedirme este que es el caramel crunch frappe o sea, no sé si entienden sí, Epi este va a ser mejor que ese, es ese de Joshua ¿Sí, sí? él usualmente no toma café pero ese le gusta y nada, eh, está aquí buscando su cosa. Déjenme decirles que las veces que hemos venido aquí, dos veces han sido por mí y como diez veces por él. Él ya, se broma más con cámara, luces y todo eso que yo. Y bueno, después que salgamos de aquí, vamos a ir a comer algo. I'm hungry. Esto es como para ayudarme a aguantar. Señores, yo soy la peor comprando Yo me compré este aro de luz Por este precio, $199 Hace como menos de un mes Miren a cómo está ahora, está $150 Vamos a traer a devolverlo Ese es el que yo compré Siempre me pasa eso, $200 dólares. Con los taxes, $200 y algo Mira cómo está ahora Bueno, en fin Sí, yo compré este porque miren Coge batería Porque, no sé, era el mejor El que tenía mejor review de aquí, de todo El muchacho me ayudó y miren todo lo de cuánto que tiene ahora. Mm. Miren, este fue el que me compré. Se le arregla la luz. Ay, miren, ahí se la apaga. Se, se le cambia. Y todo esto. Y está en 150, que pique. Entonces también está este, en 150 también. Y este cuesta 250. Ay. No, no sé, pero yo cojo pique porque siempre que yo compro algo, señores, a los dos o tres días, dos o tres semanas, siempre lo ponen en, en descuento. Cuando ya no puedo hacer nada. Me pasó con el coche de Valentina. El Pocket, el coche chiquitico para viajes, yo lo compré en $189. Y el coche ahora parece que está en $120. dólares. Ustedes pueden creerlo. Entonces yo lo que hice fue que lo pedí en Amazon y para, para que me llegara. Y luego devolverlo ustedes saben cómo hacer el switch pero después yo dije ay no tuve todo demasiado trabajo para salvarme como 50 60 dólares y se una y me va a quedar con, o sea yo me van a retener mi dinero ¿Y estoy de pie no no no never mind ya lo perdí y así me pasa con todo no guardé el recibo del aro de luz me pasó recuerdan lo que le conté del trípode <ríe> dios mío mi semana de mala suerte he cambiado mi mindset ahora me puse a escuchar un libro nuevo no es nuevo ya yo, yo lo había escuchado hace un tiempo el secreto escuchenlo, hablé de él por instagram pero dije necesito algo que me ayude a cambiar la mente porque yo no puedo seguir con esta negatividad y esta semana ha ido mejor y mejor el punto es que la semana pasada hasta el trípode se me rompió se me cayó la cámara se me rompió la cámara todo y me pedí un trípode de 17 dólares porque ya yo había comprado uno De 170 dólares Duré un año con él Pero para el precio yo quería durar Como que yo solo deredara a mis bisnietos Se me rompió Y después, hace dos semanas Me compré uno de, de 30 dólares Sí, 30 dólares ya pues el trípode se me rompió también Y por eso porque no tenía trípode Y tuve que enganchar la cámara en un lugar alto Y ahí de ahí cayó Y bueno, nada, me compré uno de 17 dólares ahora Todo el día usándolo en un Happy. Por el precio, yo nunca me quejaría de ese trípode. Pero ya que estamos aquí, le dije a Joshua que está ahí inventando con todas las luces. a que malo, bombillo. Le dije que ya que estoy aquí, voy a averiguar para ver si me puedo comprar uno. O sea, si hay uno que me convenza. Y por otro lado, yo gasto todo mi dinero en cámaras, cosas que salen de la cámara. Things like this. Y estoy grabando con mi celular. Porque siempre salgo con cartera así de chiquita, miren. Ahí me cabe, les voy a decir lo que tengo en mi cartera, un sanitizer, una tinta de labios y miren. Uh, mi portamoneda. Más nada. Ya esa cartera ahí no hay más nada. Nada. Entonces mi cámara no iba a caber ahí. Así que después de gastar todo mi dinero en cámara, ando grabando con el teléfono. Solo espero que ustedes vean todo con buena calidad. Yo creo que sí. Ve bien y seguíme parado aquí por ayuda I'm hungry. esto lo tenemos que ver juntos este es el aro de luz sol estrella o flor que nunca he visto en mi vida ni siquiera creo que está funcionando porque dice I am coming soon. oh well sí tiene que funcionar pero yo me imagino que esto es para grabar aquí te da la luz como el aro de luz que nos gusta tanto pero estas cositas de aquí me imagino yo que hacen que la luz se vaya como para los otros lados y no cree sombra detrás. No me, no me caso no me crean. I'm not sure. Pero quiero prenderlo. Ay, no, prende. Yo lo que lo puedo anotar. Ay, no sé. Mejor que se quede ahí tranquilo. Díganme si ustedes me han visto una luz como esa. no. Miren, este es el área de pagar. Y a ti te dan un recibito Y toda la gente está ahí atrás preparándose tus órdenes Más rápido que Amazon Para cuando tú llegues a caja Tu orden esté lista, empaquetada y todo Aquí no te dan nada en tus manos para que te lleves Yo solo está pagando por la de Son las 5 y vamos a comer outside? Outside, Y vinimos a Lilo A nuestro restaurante favorito es este. Y vamos a comer aquí afuera. Oh, Me voy a mostrar lo que siempre pedí. Buenísimo. Para empezar, pedí esto, que sé que a Wisi no le va a gustar... ven Eso no iba y eso iba ya pero... It's fine. Una brocheta. La clásica de así. Llevo la comida. Pedimos espagueti a la boloñesa para compartir. Y la lasaña de la casa. Buenísima. Ok. Venimos a Blue de Ocho y medio. Solo. Porque yo soy ama el pudín de banana de magnolia. Y venimos a comprar un montón de cosas. Y ahora Pero si te vas a ir más grande, no dejamos como esto que nunca se va ni nada. Pues. Ya que es. Venimos, o sea, ese te es puede probar. Tenis sí, cosas. Ah, lo tenía, esa es su obsesión. Yo porque aquí nada no más hay cosa de hombre, pero cuando subamos a otra este piso, a también me voy a probar cosas. Sí. Estoy a mostrarme mi que no se lo mostré, por cierto, miren. Aquí creo que se va a poder ver mejor. Este fue el pantalón de H&M. No me encantó. Tan chulo. ¡Ay no! Plateado. No me gusta lo plateado. Bueno no me encantó como el fit del pantalón pero es muy cómodo y por eso me lo puse esto tenis que amo demasiado esto porque hoy está frío debía en realidad ponerme algo un poquito que me abrigara más incluso y este topcito que compré ayer en aeropostal junto con esta cartera que me encanta siempre que llega verano más are you sure? No tengo tu talla, no tengo 42 hay eh, que ganó no, verdad. Ok, y ah es lentes que todo el mundo siempre nos ama y son de Gucci y ya no están disponibles Lo compramos eh, hace unos meses en Christian Dior ya. Yeah. Okay eso sí me gusta miren qué lindo. No no no. ¿Ya no te gustan? ¿Cuánto se ve mejor? Sí? El, el color de not... Ya lo saben. Ya nos vamos una hora para cerrar y van a cerrar ya. Y miren, hoy se compró montonones de cosas. Se compró los primeros tenis que vimos, los Burberry y uno rojo ahí, Givenchy, no sé qué. Y yo no me compré nada. Yo nada lo perdón okay let's go en realidad no fueron montolonas de corte te compró dos para tenis y lo que compramos es magnolia señores anoche llegamos bueno yo llegué y me quedé me pedí un McDonald's <ríe> si se fue a reunir con sus amigos y yo le dije mira llévame para la casa yo quiero tranquila Valentina no había llegado, así que anoche fue una noche de shopping. Me pedí algunas cosas en Urban Outfitters, en H&M, en Zara. Díganme si ustedes quieren que les muestren mientras vayan llegando los paquetitos, lo que yo pedí. Y nada, me la pasé súper cool. Hoy solamente quiero despedir el video de ayer. La pasé increíble con ustedes. Y Valentina está comiendo ice cream. Dile bye. Y me marré el pelo para atrás porque le estaba bañando. Y ahora le estoy dando ice cream. Soy la peor. Pero eh, nada, gracias por acompañarme. Nos vemos en ¡Bien! otro vlog. Comentenme ahí debajo si les están gustando los vlogs. Bueno, pues, para seguir haciéndoselo por lo menos una o dos veces a la semana. Y nada, recuerden suscribirse, regalame un like, compartir si quieren con alguien que me haya extrañado. Y nos vemos pronto. Ah, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba video nuevo. Sube la zapatilla aquí porque Valentina quería jugar con ella y te estaba poniendo la cara ahorita. Nada, adiós.